en alguna oportunidad usted ha escuchado hablar acerca de la firma digital, que es más seguro, cuál es el cumplimiento normativo, cuál es la diferencia entre la firma digital y la electrónica, pues son algunos de los datos y algunos detalles que estaremos abordando a continuación, por supuesto para que usted tenga este conocimiento para ello quiero presentar a Reinaldo Vera, jefe de la unidad de gestión de servicios y agencia para el desarrollo de la sociedad de la información en Bolivia, a quien le doy la cordial bienvenida, es un gusto que nos acompañes. ¿cómo está? ¿Cómo estás, Buenos Lorena? días. Buenos días eh, Sí, efectivamente eh, nosotros como ATSIP uh, somos una entidad de servicios emitimos certificados digitales para eh, la firma digital a partir de la ley 164 del año 2011 se ha dado validez legal a este mecanismo lo que significa que eh, es equivalente a una firma manuscrita. Todo lo que podamos hacer con una firma manuscrita también se hace con una firma digital, excepto aquellos actos que son propios del derecho de familia, ¿no? Como casarse, como divorciarse, tema de, de, de, de la custodia de los hijos, etc. ¿no? Pero salvo ello, todo lo demás es eh, válido, ¿no? Muchas personas se preguntan y dicen, ¿qué es, cómo es una firma digital? ¿Es más segura? ¿Por qué? Efectivamente, eh, la firma digital, a partir de los certificados digitales, se dije en el principio del no de pudio, quiere decir de que eh, cuando alguien, cuando yo firmo digitalmente un documento, no puedo negarme a ello. ¿Por qué? Porque para el procedimiento de una firma digital se eh, utilizan algoritmos eh, criptográficos asociados a un par de claves. Hablando un poco técnicamente, este par de claves es único por cada ciudadano. ¿no? se genera una clave pública y una clave privada ¿no? con la clave privada que es únicamente mía, de mi posesión y la clave pública que se envía a una entidad certificadora que es la TIP ¿no? es eh, donde se firman los, los, los, los documentos ¿no? yo firmo el documento con mi clave privada y únicamente se puede eh, descifrar el documento si quieres con la clave pública no puedo utilizar otra clave pública para descifrar el documento que yo inicialmente he firmado con mi clave privada entonces esto nos... Eh, Garantiza el principio de no depura. Nadie más va a poder firmar ese documento, nadie más ha podido firmar ese documento, salvo yo. Además, eh, como ese, eh, ese, esa clave pública está en la entidad certificadora, -chip, no con, junto con los datos del ciudadano que ha sido certificado, entonces eh, se verifica, se garantiza que esa persona es la única que pudo haber sido pudo haber firmado el documento. Y es ahí cuando se garantiza la autenticidad la de autenticidad la firma y de la persona. y la que seguridad. Ya exacto. no existe entonces el riesgo a posibles falsificaciones. Exacto, es más, como, eh, bueno, lo que se hace con la clave privada es sacarle un hash, sacarle una huella digital al documento tal cual está en ese momento. Si posterior a, esa, a, a la firma se ha un espacio, una coma, un logo, cualquier cosa adicional se haya puesto ese documento digital, eh. Cuando se hace el proceso de verificación se puede identificar que se ha aumentado algo, que el documento no es... No es igual al original. Por lo tanto, también se eh, verifican los principios de autenticidad de los documentos. Ya no se puede modificar. Es mucho más seguro que una firma manuscrita. O en la firma manuscrita. A eh, veces uno duda, ¿no? Exacto. Te dicen, tiene que firmar este documento y, y ves un espacio que en está en blanco, blanco. exactamente. O y no es están ahí. numeradas las hojas, por exacto. ejemplo, y pueden poner una hoja al medio. Eso ya no se puede hacer con la, firma, con la firma digital. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una firma digital uh -huh. y una firma electrónica? A ver. Lo que normalmente conocemos como firma electrónica son, eh, no sé, alguna vez a, a algún delivery te ha debido entregar un paquete y te ha debido mostrar el celular para que tú firmes con tu dedo, o uh, ahora he visto en los... Eh, en los eh, los que reciben pagos con tarjeta de débito también firman El con tarjeta. Exacto. Exacto, firman con tu dedo, te dan un bolígrafo para Pero firmar en celular. eso se está utilizando bastante en diferentes Exacto. negocios, ¿verdad? Esa es una firma electrónica. Ya. De acuerdo a la ley 164, únicamente la firma digital es la que tiene validez legal. La firma electrónica, la que haces tú así, con tu mano, con un bolígrafo sobre una pantalla táctil, no tiene validez legal. Otro, otro concepto de firma electrónica es eh, en las entidades públicas y tal vez en algunas entidades privadas lo que hacen es escanear tu firma y ponerla como imagen en cualquier documento que tú tengas que firmar. ¿no? Tampoco es legal. Una firma digital no necesariamente es visible. Es decir, nosotros tenemos un documento original sin firma eh, digital y lo firmamos Visualmente, ambos documentos son iguales, son similares, no tienen ninguna diferencia. La, la firma digital se establece a nivel de bytes, a nivel de, eh, de, de la estructura interna del documento. Eh, algunas aplicaciones que firman digitalmente le pueden poner un QR, le pueden poner una leyenda, pero no es obligatorio. ¿no? ¿Cómo sabemos que un documento está firmado digitalmente? Existen mecanismos de validación ¿no? que la chip nosotros eh, lo ponemos en línea a través de nuestra página web en donde usted, tú, bueno, donde tú subes el documento a esta, a esta página y ahí te dice si está firmado, cuándo está firmado, si es caso, si es abocado, si es válido, etcétera, Cuántas firmas han habido, ¿no? Para que nosotros podamos reconocer, porque a veces es difícil que eh, nosotros, ¿no? Que una persona que está firmando sepa cuál es. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la que sí tiene validez y la que no Exacto. tiene validez? Estos puntos es importante para que la gente también conozca, para que no exista confusión, ¿no? Exacto. Y seguridad y diga, no, pero si yo firmé. Exacto. ¿No? Ah, hay hay un, un, una, una pregunta que siempre nos hacen cuando, cuando vamos a hablar a, a las entidades sobre firma digital, es que, ¿cómo imprimo yo este documento? Los, la firma digital le da validez legal a los documentos en el entorno digital. Si tú hagas, si tienes tu documento en PDF firmado digitalmente, si lo imprimes, el documento impreso no tiene validez legal. Porque no tiene una firma. El documento válido, con, con validez legal, es el digital, ¿no? Hay varios mecanismos, se está impulsando el tema de socialización para que las entidades legislativas, jurídicas, puedan reconocer, esta, bueno, reconocer la validez legal que la ley 164 ya le da desde el 2011, ¿no? Ahora, ¿cómo contribuyen estas firmas digitales al cumplimiento normativo? ¿Cuál es la importancia? Eh, lo que lo que, ha, lo que nos beneficia a la firma digital es en el tema de desburocratización. Ah, muchas entidades están haciendo la implementación de la firma digital para que eh, los ciudadanos no, puede, no tengan que ir a hacer filas, que puedan hacer trámites en línea, ¿no? que puedan eh, subir su correspondencia, su documentación, cartas, solicitudes, etcétera a las entidades sin necesidad de ir hacer filas y sin necesidad de asistir a ventanillas únicas hay un hay un eh, procedimiento mm, que se ha implementado a finales del año pasado que es la postilla digital a través del Ministerio de eh, perdón a partir de la Cancillería, junto con Agetic, se ha desarrollado un sistema para que puedan apostillar los documentos que emiten las otras entidades, Ceresi, Ministerio de Salud, Ministerio de Gobierno, etcétera, etcétera. Documentos que tienen que ser certificados para el exterior, que antiguamente se iba a hacer fila a la entidad de origen, que yo Ceresi, después se iba a hacer fila a la Cancillería, al Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Ahora todo es digital. La entidad eh, que emite los documentos, vamos a seguir con el ejemplo de Ceresi, emite un certificado, no sé, de nacimiento digital. Lo firman digitalmente y se lo envían a través de servicios de interoperabilidad a Cancillería. Cancillería agarra el documento y como está firmado digitalmente, verifica que la firma sea de personal autorizado de Ceresi. Entonces, lo que hace es emitir un documento digital también, la postilla, lo firma digitalmente la postilla y lo, sube, exacto, y lo sube a una nube. En donde los otros países miembros del, de la Haya, que también hacen uso de la posibilidad digital, puedan verificar estos documentos. Entonces, ¿qué ha pasado? El ciudadano ya no hace filas. Es más fácil, es más mucho rápido. Es más, mucho más fácil, más rápido, más barato. ¿no? Y como este, hay muchos otros ejemplos, ¿no? El CEDES a partir del sistema Cumara, este, el Ministerio de Trabajo a partir del sistema OBT, ¿no? En donde ya poquito están implementando el uso de firma digital para eh, precisamente simplificar trámites, ¿no? Me hablabas de costos, que es más barato. Claro que sí. Está ahora, cuál es la diferencia entre ahora y lo que era antes? Bueno, eh, actualmente tenemos costos de 175 bolivianos para persona natural. O sea, tenemos dos tipos de certificados: para persona natural y para persona jurídica. Costo para persona natural del certificado es 175 bolivianos y de persona jurídica es 390 bolivianos. Me estoy equivocando: 190 bolivianos de persona natural y 370, 375 de persona jurídica. Eh, estos estos certificados tienen vigencia de un año ¿no? eh, quiere decir que al cabo del año es necesario obtener un nuevo certificado digital, renovarlo renovarlo, exacto eh, y aparte, eh, bueno Uh, se, eh, es necesario adquirir un dispositivo criptográfico que tiene un costo de 200 bolivianos. El dispositivo criptográfico nos da la seguridad de que el certificado con el que estamos firmando eh, no pueda ser extraído de ahí. O sea, no pueda ser copiado por otra persona para que otra persona pueda firmar a través de nosotros. O falsificación. ¿no? Exacto. ¿no? Eh, no te olvides que al generar un par de claves y tener yo la clave privada, solamente yo tengo que firmar los documentos digitales. No puedo copiar esa, esa clave privada porque ahí estaría vulnerando el principio de la seguridad que establece eh, los certificados digitales. Entonces este dispositivo criptográfico que es como un USB tiene, eh, está basado en estándares eh, eh, bueno, internacionales perdón, y tiene seguridad tanto eh, por hardware como por software. Es decir que cuando yo quiero firmar un documento cualquier aplicación que haga uso de, de, de, de un certificado digital me va a pedir un PIN. Muy similar a cuando nosotros utilizamos una tarjeta de débito o crédito. Ponemos un dispositivo y nos va a pedir un PIN para nosotros poder hacer lo que bueno, Y que, que se haga que el descuento. Exacto. Uh -huh. En este caso ponemos el, el, el, el USB al equipo, abrimos la aplicación de firma, nos va a pedir un PIN, ¿no? que solamente nosotros debemos conocer. Si es que nos equivocásemos en, en introducir el PIN, el dispositivo se bloquea y el certificado queda ahí. Ya, ya sin ninguna validez. Eh, podemos desbloquearlos. Nosotros, claro. como entidad certificado, podemos hacer un desbloqueo, pero eh, es una medida de seguridad adicional también. ¿no? Exacto. ¿Y cuáles son los requisitos, por ejemplo, para que una empresa, uh -huh. entidad, cuente con esta, con esta firma digital? Ya. Ah, para persona natural, el certificado de persona natural son únicamente dos, es la fotocopia de carnet y la papeleta de luz o agua, ¿no? Alguna papeleta donde pueda identificarse la dirección de, de donde, es decir, el ciudadano. En el caso de persona jurídica es la fotocopia de carnet, el NIT de la entidad y también el, um, necesitamos una nota desde representante legal o de la máxima autoridad ejecutiva, en el caso de las entidades públicas, que eh, autorice el uso de firma digital a esa persona a nombre de la entidad. ¿no? En este caso, por ejemplo, si quisieran un certificado digital, daríamos una nota del representante legal del canal, autorizándote a ti, digamos, Ay, para ya. que tú puedas firmar digitalmente a, a nombre de la institución, a nombre del canal. Ah, Esa perfecto. nota, necesitamos también como medida de seguridad de, y, y, y de espalda. Es un, es un proceso fácil, entonces, eh, y es rápido. Claro además. que sí. Eh, hemos, a partir de este año hemos, eh, hemos actualizado nuestro sistema informático, lo que nos permite que la mayor parte del proceso sea realizado digitalmente. Se puede hacer la solicitud, se puede hacer eh, subir los documentos, los requisitos que te menciono, digitalmente al sistema, lo único que es necesario es que te apersones a nuestras oficinas, ¿para qué? Para hacer la captura de huella y toma fotográfica. Claro. No te olvides que estamos haciendo un proceso de certificación. Estamos diciendo que ese ese par de claves, pública y privada, pertenecen al orden ¿no? Entonces Exacto. necesitamos asegurar de que tú eres quien dice ser. ¿no? Claro. Entonces, para eso establecemos servicios de, de Validación uh, conjunto con el CEGIP y con el CERESI, ¿no? para que realmente podamos tengamos la certeza de que, de que eres tú. Mayor control y mayor seguridad Exacto. que se brinda también a los ciudadanos. Este certificado, emisión, ¿qué uh -huh. es? Eh, la emisión de los certificados por tipo de certificado y agencia de registro. Sí, eh, tenemos dos tipos de certificado, como te decía, persona natural y persona jurídica. Uh -huh. eh, nosotros, como entidad certificadora, les ofrecemos la posibilidad de adquirir con nosotros el dispositivo criptográfico o token. En nuestro caso, hemos eh, hasta enero, bueno, de est estos datos son de, de esta gestión, con token hemos emitido ocho de Ajá. persona natural, de persona jurídica hemos emitido acá 19 no, no se ven muy bien los colores pero eh, estos son los que hemos emitido nosotros y estos son los que han emitido aduana, aduana es una agencia de registro eh, eh, que trabaja con nosotros quiere decir que ellos a su personal, a sus operadores ¿Son? de comercio esta es la lista, que está trabaja, ay perdón, son los, son, los, son los sistemas estos son, ¿Qué sistemas utilizan eh, ah. Firma digital. Aduana, cuando ha hecho la implementación de su sistema SUMA, ha, visto, bueno, ha obligado a sus operadores de comercio exterior a realizar todos sus trámites con firma digital, ¿no? con todas las ventajas que eso implica. Como tenían un gran número de operadores de comercio, eh, han visto conveniente convertirse en una agencia de registro. Una agencia de registro es una entidad que se encarga de verificar los datos, de validar los datos, de tomar la huella y foto y de mandar la solicitud para que nosotros como ATSIP emitamos el certificado digital. ¿no? Entonces por eso es que nuestras estadísticas hacemos la distinción entre lo que emitimos como ATSIP Exacto. y como Aduan. ¿no? Y hasta la fecha. Hasta la fecha, exactamente. exactamente. Tenemos desde, desde el inicio de... Desde este 2019... Sí, desde el inicio de 2019 tenemos, bueno, hemos emitido este mes uh, alrededor de unos 500, 600 certificados, pero durante ya toda eh, la, bueno, desde que ha sido la ley, hemos emitido 8.000 certificados. 8.000 desde uh -huh. el 2011. Exacto. Uh -huh. ¿Y esto? Eh, son las recaudaciones que nosotros obtenemos por los certificados digitales. ¿no? Tenemos dos medios de pago, por depósito en cuenta o por CPT. CPT es la plataforma de pago que está promocionando la, la GTI. es eh, ¿Cuántos decaudamos y si puedes ver, eh, se hace una recaudación mucho más alta por el tipo de certificado de persona jurídica. ¿no? Exacto. También tenemos convenios con algunas entidades eh, tenemos sí, algunos eh, convenios está. con aduana, aduana. ¿no? En donde eh, se les otorga certificados digitales gratuitamente, ¿no? Para que, eh, bueno, con la idea de mm, que ellos eh, fomenten, promocionen el uso de certificados digitales internamente y externamente, ¿no? Ahora, las personas, empresas que estén interesadas en contar con este nuevo método que es la firma digital, que ya hemos conocido los puntos porque es más seguro, además que es más fácil, es un proceso muchísimo más rápido, nos evitamos estar en un lugar, en otro lugar, con papeles, esto es muchísimo más fácil, más rápido. ¿Cómo pueden hacer para ingresar tal vez a la página web, recabar mayor información, la dirección, algún número telefónico donde puedan dirigirse y preguntar, tal vez resolver algunas dudas? Claro que sí. Eh, eh, bueno, primero la página web es la página, la dirección firmadigital.bo, ¿no? ahí están todos los conceptos, están todos los requisitos, eh, los términos y condiciones, contrato de adhesión, etcétera, para que puedan revisarlo, las tarifas. En todo el país. Está, exacto, en todo el país. Eh, después nos pueden llamar al teléfono 22720 ¿no? para pedir información, nos pueden escribir a la dirección de correo soporte .bo, ¿no? haciendo cualquier tipo de consulta o pueden visitarnos en nuestras oficinas, eh, bueno tenemos dos, uno es en la zona sur en la calle Enrique Peñaranda, casi, bueno, Enrique Peñaranda a la altura de la calle 18 eh, cerca del colegio Loreto. Y la otra, que es mucho más céntrica, es en el edificio de la vicepresidencia, en el piso 3. En cualquiera de, eh, bueno, en cualquiera de las direcciones, nosotros estamos ahí para, para atender cualquier consulta, duda, para atenderles, guiarles en el procedimiento. Si es que to, no, no, no pueden, tuviesen alguna dificultad en el tema de, de la página web, nosotros también con gusto les podemos ayudar ahí y, y obtener su, su certificado digital. Y hasta la fecha, desde que empezó este año, se emitieron ya aproximadamente 500 certificados. 500 certificados. ¿Se tiene un número aproximado de cuánto pueda llegar a emitirse este esta gestión este 2019? Eh, normalmente tenemos una proyección de mensual de 500, 600 certificados anuales, digo mensuales, perdón, pero eh, no te olvides que este año estábamos con, eh, bueno, el gobierno está impulsando el tema del sistema de facturación electrónica, Exacto. en donde se van a, bueno, los, los bricos y los gracos van a tener que firmar digitalmente sus facturas, ¿no? entonces esto va a significar un alza de la demanda de los certificados digitales por parte del sector privado y también por parte del sector, del sector público que factura evidentemente eh, nosotros como entidad certificadora pública emitimos los certificados digitales pero no es obligación del sector privado obtener los certificados con nosotros eh, probablemente en el transcurso del año se habiliten otras entidades certificadoras privadas que tengan que cumplir con los mecanismos que nosotros cumplimos de seguridad, etcétera, etcétera. ¿no? Donde el sector privado va a poder obtener estos certificados con esas otras empresas. ¿no? Aún así la demanda va a subir ¿no? y esto también va a repercutir en los costos. ¿no? Cuando nosotros veamos, verificamos que la demanda esté subiendo, vamos a también rebajar los costos por, porque ya, ya la demanda sí lo, lo, lo, lo pide. Muy bien, muchísimas gracias. No, me bien a ti, Lorena fue un gusto que nos estés acompañando detallando, informando, actualizando también a la población en qué consiste la firma digital, cuáles son las medidas de seguridad por qué es más seguro, cuál es la diferencia entre una firma digital una firma electrónica, qué documento tiene validez al momento de que se imprime dónde ustedes se pueden aproximar como persona jurídica, empresa entre varios aspectos que le hemos dado a conocer muchísimas gracias, ha sido un gusto que nos estés acompañando no y las puertas siempre abiertas y te estaremos aguardando en una siguiente oportunidad. Gracias, Lorena. Que tengas un buen inicio de semana. Igual tú. Un buen lunes. Gracias. Muchas gracias. Hasta una próxima.